Vamos a necesitar una olla a fuego bajo y vamos a agregar dos cucharadas de aceite de coco y dos cucharadas de mantequilla sin sal o mantequilla gui. Vamos a agregar un poco de algarrobo también en polvo y esperaremos hasta que se derrita completamente moviendo con una palita para que este no se vaya a quemar. Vamos a agregar una taza de harina integral y vamos a mezclar bien con lo que ya teníamos previamente. Dejaremos reposar y ahora en una licuadora vamos a agregar un paquete de queso crema. Seguido de una cucharadita de esencia de almendra. Si no tienes puedes sustituir por una de vainilla. Seguido de tres huevos. Ahora agregaremos un cuarto de taza de cacao. Y un tercio de taza de miel de maguey. Tú puedes utilizar miel normal o miel de agave o sustituir por azúcar. Ahora es tiempo de licuarlo y lo vamos a agregar en nuestra mezcla que dejamos reposar antes. Y esto es con el fin de que se cree como una consistencia más de brownie. La verdad es la primera vez que hago este pastel, es como un invento. Así que let's give it a try y agregamos otra taza de harina integral o harina de avena, la que tú prefieras. Hasta que se haga una mezcla homogénea, así que hay que batir súper bien. Agregamos nuevamente otra taza de harina integral. En total van tres, pero les voy a dejar abajo todas las cantidades y nuevamente vamos a agregar un tercio de taza de miel de agave o la que tú tengas. En verdad va a quedar delicioso, solo confíen en mí y confíen en el proceso. Agregamos un cuarto huevo y mezclamos súper bien. No olviden abajo todas las cantidades de los ingredientes. Ahora partimos dos cuadritos en pedacitos, lo agregamos a la mezcla, puedes utilizar chocolate amargo que fue el que yo utilicé marca Lintz pero puedes usar la que tú quieras. En esta parte olvidé mencionar que aparte del esplenda agregué una cucharadita de carbón activado en polvo Simplemente para ir viendo cómo queda el color Y aquí la segunda barra de queso crema y otras dos cucharaditas de carbón activado Aquí utilicé otra cucharita de Splenda. la verdad no soy fan de utilizar este tipo de edulcorantes porque en exceso te pueden inflamar o simplemente alteran el sabor, pero pues mi abuelita es diabética y lo iba a consumir así que por eso decidí utilizarlo, tú sin problema puedes usar azúcar de coco o algún otro endulzante. Dato curioso, la miel de agave también es apta para diabéticos en pocas cantidades ya que tiene bajo índice glucémico.